Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. Vamos a ver el software en la nube Alerta Gerencial. Este software presenta un modelo matemático de indicador único. Permite ver en cascada el comportamiento del desempeño de una empresa en cada nivel. Un eh, velocímetro te muestra en qué estado se encuentran todos los objetivos de todas las gerencias o de todas las áreas de la empresa. De 1 a 100% en qué porcentaje se encuentran todos ellos. Si haces clic en cualquier objetivo, vas a poder ver el estado en que se encuentra cada una de las áreas. Y si haces clic en un área, vas a poder ver en qué estado se encuentran los objetivos de un solo empleado. Este software con tres clics te permite tener reportes en tiempo real en tu celular, en tu tablet o PC, sin necesidad de consolidar la información. Todo está en la nube. El modelo matemático de indicador único te muestra un porcentaje de avance, como antes dije, de todos los objetivos de todas las áreas. Por ejemplo, esta empresa, todos los objetivos de todas las áreas están al 59% de avance. Si haces clic en el velocímetro, te va a llevar a que veas las áreas que alimentan el velocímetro. En este caso, ventas, soporte y administración. Ventas ya está al 43.91% de avance de todos sus objetivos. Al hacer clic en ventas, puedes ver cada uno de los objetivos del área de ventas, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus planes de acción, etc. Si haces clic dentro del área de ventas, vas a poder ver todas las personas que trabajan en el área de ventas o en cualquier otro área qué cantidad de objetivos tiene y en qué estado se encuentra cada objetivo. Al hacer clic sobre una sola persona, en este caso Felipe, puede ver cuántos objetivos tiene y en qué estado de avance se encuentran. Yo le pregunté a este señor en qué estado se encontraban sus objetivos y él me dijo, doctor, todo está bien. Sin embargo, cuando reviso, observo que hay dos objetivos que él aún nada ha hecho. A ti te resultaría útil poder ver con solo tres clics el resultado que está logrando cada director, cada gerente o cada colaborador. Todo está online, todo está en la nube, nada hay que instalar. Ya no tienes que esperar a consolidar información porque los reportes son instantáneos, en tiempo real. Estés donde estés, tú tienes el control. Te permite ver en tu celular, en tu tablet o en tu PC, tus indicadores y los de los directores, gerentes y empleados. Viajes donde viajes, la información siempre estará en tu celular o en tu tablet. Te pregunto una vez más, ¿en tu caso te resultaría útil poder ver la información en tu celular o tablet? Y si eres consultor, ¿a tus clientes o colegas crees que también les sería útil? Mira, yo estudié personalmente con el doctor Robert Kaplan. Imagino que sabe que el doctor Robert Kaplan en Harvard, Estados Unidos, USA, crea el balance en Tuve el honor de viajar y estudiar personalmente con él, lo cual me permitió crear este software de acuerdo a sus enseñanzas. Te invito a que descargues ahora un demo gratis. Pulsa el botón descargar y accede a un demo gratis. Gracias. Y nos vemos aprovechando el software. Hasta pronto.